Yo le voy he a para comenzar, una serie de preguntas muy concretas, ¿eh? Que el hecho de que no para de Gilead, no sé de dónde se va a tratar, ¿vale? sí que se de dónde se lo ha traído, porque lo que falta es donar excuses, pero no lo Una pregunta muy concreta. ¿A quién ahora van a arribar bombers? ¿Y a quién ahora va a arribar la primera unidad de emergencias al incendio? Y no le pregunte res, le pregunte per una raúl muy clara. Sencillamente porque es un incendio que se va a declarar de niet. Y resulta que de nit, en febrero no hayan brigadas de emergencia. Y verdad, me agradaría saber a quién hora arriben. Porque claro, la respuesta, como usted me ha quan cuando el incendio es terrestre, resulta que lo importante es quan arriben las brigadas terrestres. Y si no arriben es bombers i bomberos y no arriben las unidades de emergencia, es corre el riesgo de que se declare una incendio, por ejemplo, de carácter urbano, y tengamos un lío importante, difícil de resolver. Y a Isha es la suya responsabilidad, perdón. A Isha le voy a preguntar concretamente. Y sobre el incendio de Gilet, las áreas d'arribada de los bomberos y de las brigades de emergencia. Mire, si no antes lo que le he preguntado yo sobre Traxa y Baersa, bueno, sí que guantes. Lo que pasa es que Madonna Nadie se excusa. Lo que pasa es que si no es una excusa y no guantes, la verdad es que no sé qué fa usted de secretaria Autorámica. ¿vale? Porque es muy fácil de entender el que le he preguntado. Es mitjans son de la, de la Generalitat, es de Traxa, y está contratada una empresa. Y le pregunte, le torne a preguntar, ahora, cosas como la prevención y la extinción de incendios, que son cuestiones estructurales. estructurales ¿Cómo es para entender que los comandes siguen anuales? ¿Cómo es para entender eso? Yo he hecho no puedo entender, y me gustaría que me lo explicara. Y si no os sabe explicar. Si no antes lavar la pregunta, y es greu, Si ahora no sabe explicar, pues encara sería más grave. Pero es que sí que antes la pregunta y sí que us sabe explicar, lo que pasa es que no vale. Y más que le, le pregunta. Una cosa que antes he dit ha dicho usted lo de 4.500. A mí me agradaría que de 11.000 y 4.500 que lo detallara una miqueta. Pero yo no lo voy a insistir más porque para qué. Porque usted no, no, no, no concreta en res. nada. M'agradaria que me diguiera quién va a ser el papel de las brigadas de diputación en el incendio de Gilet y de Sohorb. Y aquí vos postero un mes por la de Ishao, pero también desde Calicanto. Me saber quién, quién va a ver Joan, no perreas, sino por una sencilla razón, porque a mí me parece muy bien que intervengan las brigadas de diputación. Pero han de tindre previamente la cualificación correspondiente en el servicio de treball para poder ser brigadas de primera intervención que no la tienen. Y para això cal una revisión de seus riscos y de seus salaris y de la formación. Me agradecería que lo explicara. Me agradaría que explicaras el tema de los planes de prevención que ustedes diuen que están trabajando juntamente amb los ayuntamientos. ¿Cómo? Si acaben de frenar o han denunciado a los colaboraciones de Baersa del, del Servicio de Prevención de Incendios a que tenían ya prácticamente tancat. ¿Això és tra... colaborar en los planes de prevención? ¿Això és colaborar en los de ¿I planes de prevención? ¿Y cuáles planes de demarcación ya han redactado y cuáles ya han aprobado y cuáles pensan aprobar? ¿Por qué no parlen de eso? Vos ha dicho, el tema de Serra, efectivamente, yo le pregunté ahora, el tema dice el ¿cuántos expedientes administrativos y en qué han acabado en este mes de las negligencias feitas por ajuntaments que la prensa hoy publicaba, no el de Serra, el de Náquera también? ¿Qué ha pasado en Baixa? ¿Ha acabado haber una caroja, o es que es vindrà ara molt bé que ellos no hayan acabado de qué manera, pero al señor San Juan tampoco acabar de qué manera? Y un otro tema, el tema de las cremes y las negligencias. Mire, ¿cómo se entera un llaurador del nivel de, pre de prevención, del nivel de riesgo? ¿Cómo se entera? Que ¿De qué manera ho ha de fer eso? ¿Ha de tener una iluminación ese día del matrimonio? ¿O de qué manera? ¿Sabes por qué le Perquè Porque ya había una cosa que es día Canal 9. Y en Canal 9 había un Spy que cuando hablamos de la meteorología sistemáticamente es daban los niveles de alerta y eso ahora ha desaparecido ¿Vosotros han en cuenta eso? El hecho de que las personas que más pueden provocar incendios por negligencia resulta que no tienen un milla fácil y seguro para saber quién es el nivel de, de riesgo que existís en ese momento Pues mira todas preguntar preguntas y la última Finaliza, permita por favor. El señor Castellano es un responsable político y el señor San Juan es un responsable político. Y es diputados de este escorcio plenament plenamente capacitados para exigir responsabilidades políticas también al Partido Popular, pero les evo negligencias en este caso en el tema de Cullera. Negligencias temerarias. Muy bien, muchas gracias.